chicos y chicas del canal bienvenidos a un nuevo vídeo de yo de 7 en 7 en esta ocasión les vengo a hablar de algo muy importante hay un youtuber de méxico llamado Hans Los que los que lo conocen pues bien los felicito y los que no pues aquí les voy a dejar una foto de su de lo que es su canal ok Él es un youtuber que tiene 162 suscriptores pero, el contenido de él es muy bueno Hace reír a la gente Es muy divertido también Hace poco también subió su video de los 150 suscriptores Es un... una persona que... Se enfoca en lo que es Él sabe lo que es ser youtuber Él sabe lo que es hacer reír a la gente Sobre todo con su video de tipos de personas en Instagram Aquí les voy a dejar La foto del video también les voy a pedir el favor de que eh, él creó una comunidad, no hace mucho, hace, unos, hace una hora, creó una comunidad de Instagram llamada Comunidad Hang. En esa comunidad él va a empezar a subir contenidos, por ejemplo, ya subió tres fotos ahí a su, a su comunidad en los que recomienda el canal de mi amigo, el que les hablé. En el video pasado. Y el canal de este capitán mozo. Y entonces nomás les pido que por favor sigan la comunidad. Y se suscriban al canal de él. Es un tipo que hace videos chidori. ¿Para qué? Son chidos. Son chidos. Así que por favor. Apóyenlo. Apóyenlo. Por favor, apóyenlo. O sea. Él hace contenido muy bueno. Por favor. Así que chicos, eso era lo que les iba a decir. Si les gustó el video, por favor, dejen su like y un por acá abajo. Si les gustó también el video, suscríbanse. Suscríbanse, por favor, se los pido. Así que, pues nada, chicos, nos vemos. ¡Chau!